Acabo de instalar una versión portable en formato apimish de GIMP. Estoy usando la versión 2.10.15. No es la última, es la última que encontré en el repositorio de apimish. Pero eh, tiene soporte para GEMIC y tiene soporte para eh, Smart Earth, eh, selección para eliminar selección que son dos herramientas que uso constantemente. Pero antes de, de mostrar esas funcionalidades, lo que yo quiero hacer es modificar la interfaz por defecto que me ofrece GIMP, eh, mostrarles cómo se hace eh, y mostrar cómo lo suelo personalizar yo. Obviamente cada cual eh, lo puede ajustar de diferentes maneras, dependiendo de la resolución de pantalla, y el tipo de trabajo que hagan. Una de las cosas que quizás no, sol, no todo el mundo vea es que GIMP tiene eh, diferentes paneles y dentro de los paneles tiene pestañas para diferentes funciones. Y en este triangulito que está a la derecha se le puede añadir una pestaña más con, otros, con otras funciones. Y ahora una de las cosas nuevas que incorporan las nuevas versiones de GIMP es que todos los iconos están agrupados, los reloj de selección están agrupados, eh, de selección, eh, rectangular, de mover, eh, acá está seleccionado de formación con rejilla en uno solo, entonces esto que es relativamente chico. Eh, y acá aparecen las opciones de, de la herramienta que estemos utilizando. Eh, y los pinceles. Y por lo general pone las capas acá abajo. Eh, y bueno, es cuestión de gusto. Yo personalmente eh, prefiero tener la, el panel de capas. Lo puedo mover hacia arriba. Y en el de abajo prefiero tener pinceles. Y además de pinceles, tener el, el puedo añadir, yo suelo añadir el de color. Eh, añadir la pestaña que es de colores. Y lo que voy a hacer, agregar el de arriba es la pestaña de navegación. Eh, y también una cosa que, que es eh, útil es añadir la pestaña de información de puntero. Ahora les voy a mostrar lo que hace eso. Y en el caso de la izquierda voy a eh, mover estas pestañas y voy a generar una nueva columna. Pero voy a mover todo eh, hacia acá porque lo que quiero es que cuando me aparezcan, aparezcan las herramientas entre todas en pantalla. No tener que eh, tener un desplazador, una barra de desplazamiento para abrirlo. Y entonces esto que me aparece de las herramientas lo voy a achicar. Ahora que quede toda una sola columna. Y esta, esta barra queda a grande y eh, cómoda para modificar el, el tamaño. Entonces voy a traer una imagen de ejemplo. Ahora si yo estoy trabajando con una imagen. La herramienta de información me dice los valores de RGB. Y esto es, es útil cuando tenemos que comparar. Este color con este color, a ver la saturación, si es eh, los valores que tiene. La herramienta de navegación es cómoda para poder navegar de manera cómoda. Y si yo quisiera pintar, por ejemplo, no tengo que hacer doble clic en, el, en los colores, simplemente teniendo la, la herramienta de color, puedo elegir de acá. Esto es útil, sobre todo, todo, para lo que hacen pintura digital. Es más cómodo porque eh, lo tocan directamente como una paleta. Eh, tienen las herramientas, la rueda, todas las, las herramientas típicas. Entonces pueden elegir colores eh, de diferentes maneras. Y en la izquierda, si yo estoy utilizando eh, la, herramientas con muchas dinámicas o muchas opciones, entra todo acá en la izquierda. Eh, y eso me resulta cómodo. También es importante, yo suelo tener canales en una pestaña separada, cosa que si yo tengo que hacer un ajuste, por ejemplo, de curvas de color, puedo ver cómo se ve ajustar solo rojo, después cambiar a verde y hacer el ajuste en verde a lo que necesito. Y de azul ver cómo queda y habilitar todas las capas y ver el resultado, y si me gusta, aplico. Eh, pero bueno, esto no es eh, las únicas opciones hay un montón de, de, de otras cuestiones, inclusive entre información, bueno, tenemos el histograma de la imagen, eh, tenemos eh, cuestiones quizás más de, eh, de información de sistema, como la información del procesador, eso estaba eh, bueno, en los historios de documento. Este panel nos pone la información de, del CPU y la memoria que estemos usando. Eh, no sé, el histograma a mí me resulta eh, práctico por la edición de imágenes. Lo otro es más una cuestión práctica. Después eh, paletas, eh, bueno, tipografías lo tienen. Inclusive pueden tenerlo, el panel en más de una, de una pestaña. De, de una barra de, de herramientas. Porque si uno está trabajando con capas acá. Y colores. Y quizás uno quiera tener la información de, de color. También uno puede agregar más de una herramienta. Eh, degradados. Eso depende de lo que quiera hacer. Tener en las imágenes que uno que uno está abriendo, pero ejemplo, si abro una segunda imagen, así nada, ¿no? pero si lo abro así, me lo va a arrastrar como una, capa, como una capa, y no es lo que quiero. Yo lo que quiero es abrir una nueva imagen en GIMP. Y no sé por qué no deja. A ver si lo arrastro. Bueno, es una cosa que... Bueno, vamos a abrirlo a la vieja usanza. Si abre una imagen. Entonces tengo las dos imágenes. Tengo las dos pestañas, así que eso es cuestión de gusto de cada uno. Personalmente esta no me... No me interesa, bueno, en realidad lo tengo dos veces. Bueno, uno puede agregar eh, otras cosas, eh, rutas, eh, no lo suelo utilizar, suelo utilizar más Inkscape para dibujar rutas y ese tipo de cosas, pero hay cuestiones que quizás le pueden tenerlo acá y acá. Así que eso eh, es cuestión de, de gusto personal de cada uno. Y eh, también les recuerdo, por si no lo saben, es que si ustedes están utilizando alguna herramienta de dibujo, una herramienta que no necesitan todas las demás herramientas, pueden apretar tab y tener eh, la imagen a pantalla completa y volver a apretar tab para ver los paneles. Eso es para los que hagan cuestiones más, más creativas o un retoque fotográfico y necesitan usar una sola herramienta, es decir, un proceso largo de algún retoque y necesi no quieren tener nada que les contamine la vista, es una buena herramienta. Y también en la esquina inferior, si no quieren hacer navegación, lo tienen acá. Eh, así que Gimp es una herramienta muy interesante y altamente personalizable, eh, además del tema de plugins y funciones que, que ya iremos viendo eh, si les interesa. Así que no dejen de hacer comentarios sobre qué tipo de tutoriales les interesaría eh, que encare en el futuro.